Ya se hecho la pregunta ¿Cómo saber si estoy embarazada si soy irregular? Continúa viendo este video donde te daremos unas pautas y unos consejos que te podrían ayudar a saber si lo estás. Vida y estilo saludable presenta ¿Cómo saber si estoy embarazada si soy irregular? 9 signos de que estoy embarazada. La forma más común de detectar un embarazo es la ausencia de la regla en el momento que ésta debe llegar, pero también hay otros síntomas y puntos que podrían indicar que la mujer está en estado de gestación, asimismo el periodo menstrual también se puede demorar en bajar, a causa de otros factores como la ansiedad y el estrés. Para la mayoría de las mujeres es bastante difícil poderse enterar que están en estado de gestación desde los primeros días de la fecundación, puesto que es más complicado darnos cuenta de los síntomas, por eso es que por lo general pensamos en la posibilidad de un embarazo cuando no llega el periodo. Para las mujeres irregulares esto resulta ser aún más complicado, pues no tienen una fecha precisa del día que vendrá. ¿Cómo se sabe si una mujer es irregular? Bueno, los periodos menstruales normalmente suelen darse cada 28 días contados desde el primer día que viene la regla. Aunque esto también dependerá de la mujer, puede variar entre los 20 y 35 días y sigue siendo normal. Pero cuando se es irregular este número varía, unas veces llega a los 22 días, otros a los 30 y luego a los 26. Ser irregular no es motivo para preocuparse. Puesto que es normal y muchas mujeres lo son, se puede dar por diferentes causas entre las que encontramos. desórdenes en la alimentación. Pérdida o aumento excesivo del peso. Problemas de tipo emocional o estrés. Mucho más común inconvenientes hormonales. Problemas de la tiroides. Los viajes. Ejercicios excesivos. Tener ovarios poliquísticos Toma de algunos medicamentos Y amamantar, entre otros Como ya lo dijimos, puede ser normal, solo que estas mujeres no tienen seguro cuándo llegará su periodo menstrual después de haber cumplido el ciclo, y eso es lo que les puede causar una gran incertidumbre después de haber tenido relaciones sexuales. Si la mujer es irregular, es bueno que haga frecuentemente una calculadora del ciclo menstrual, donde pondrá toda su ovulación para que de esta manera puede saber cuáles podrían ser sus días más fértiles, pues son en estos donde mayor riesgo de un embarazo hay. Esto es algo difícil de hacer debido a que cada ciclo es diferente, no dura igual, así que hay que hacerlo con los intervalos de tiempo. Se debe hacer un promedio para poder calcular el tiempo de ovulación con más certeza, para esto se deben tomar los últimos seis meses, y de allí se le debe restar 18 días al ciclo más largo y 11 días al ciclo más corto, así es como se puede obtener un intervalo de la ovulación. Si después de hacer tus cálculos te das cuenta que tuviste relaciones sexuales sin protección los días fértiles, el riesgo de que estés en embarazo crece, aunque nada es seguro. Si sabes que eres irregular y no pudiste determinar gracias a la calculadora que estás embarazada, y si no han pasado 15 días desde tu relación sexual, mira cuándo te vino la regla por última vez, y si ya se han sobrepasado los 30 días o los 35, según cómo se comporte tu cuerpo y si la menstruación no ha llegado, hay una alta posibilidad de que estés en el embarazo. ¿Cómo puedo darme cuenta de los primeros síntomas del embarazo y cuáles son los signos de que estoy embarazada? ¿Qué papel juegan las hormonas del embarazo en cada etapa del embarazo? Mientras que algunas mujeres descubren el embarazo después de un examen ginecológico de rutina, otras sienten un cambio real en su cuerpo, debido a la acción de las hormonas del embarazo, desde las primeras semanas. ¿Cuáles son los cambios biológicos en mi cuerpo y e mi fisiología cuando estoy embarazada? Cómo saber si estoy embarazada, los nueve síntomas principales del embarazo. Muchos síntomas asumen que estoy embarazada. Estos signos se deben principalmente a las hormonas del embarazo secretadas en cada etapa del embarazo. Esto puede llevar a ciertos cambios de comportamiento y hábitos, asociados con cambios físicos como por ejemplo, la hinchazón de los senos. Es importante especificar que los signos que hacen suponer que estoy embarazada no son suficientes, deben ser comprobados con análisis de sangre para determinar el nivel de HCG es decir, la hormona gonadotropina coriónica humana, o con ecografías. Náuseas, un síntoma distintivo del embarazo. Las náuseas durante el embarazo son un inconveniente que muchas mujeres experimentan en las primeras semanas de embarazo. Se deben al nivel de HCG que aumenta cuando la mujer queda embarazada. El olor a café, que hasta entonces era su aliado para un despertar tónico, persigue sus intestinos. La fragancia de su perfume favorito genera una sensación de calor para el corazón, la emanación de los gases de escape de los automóviles hace que salir a algún sitio sea agotador. Estos signos pueden indicar que está embarazada. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia deben ser el único criterio para un posible embarazo. La demora o la ausencia de menstruación, un buen indicador de que estoy embarazada. A pesar de que usted es irregular, por primera vez, sin razón aparente, sus periodos no aparecen. La duda se instala y es mejor hacerse una prueba de embarazo. Algunas veces. Aparecen rastros de sangrado marrón durante la primera semana de embarazo. Los médicos llaman a esto el sangrado del implante. De hecho, el óvulo se deposita en el útero, y mientras hace su pequeño lugar para sí mismo, puede ocurrir sangrado marrón. Sin embargo, es preferible informar a su médico. Pezones oscuros Durante el embarazo, la hormona del embarazo es la culpable de los cambios en los pezones, que cambian de un delicado color rosa a marrón oscuro. De hecho, la acción de la HCG cambia el color de la vulva y la areola. Además, aparecen pequeñas irregularidades. Son las llamadas glándulas de Montgomery las que se destacan. Hinchazón de las mamas. La sensación de hinchazón de los senos es también una de las características y síntomas de un embarazo temprano. Inmediatamente después de la fertilización, se producen muchos cambios hormonales como el agrandamiento de las glándulas mamarias localizadas en el tórax. Aquí es donde el pecho de una mujer embarazada se agranda. Como resultado, la mujer embarazada siente dolor en el pecho. Necesidad frecuente de orinar. Esta necesidad se manifiesta tanto de noche como de día. La necesidad frecuente de orinar ocurre cuando el embrión está bien enganchado y produce gonadropina coriónica humana. HCGO, beta HCG o beta-HCG, la hormona del embarazo, cuya presencia debe ser analizada para confirmar que si estoy embarazada. Fatiga y mareos. Si estoy embarazada, la fatiga aparece con frecuencia. Esta sensación de fatiga que se produce al comienzo del embarazo se debe a la producción masiva de progesterona durante las primeras semanas de la amenorrea. Esta fatiga se disipa después de una docena de semanas. Algunas mujeres tienen una experiencia desagradable de mareos, síntomas comunes del embarazo. De hecho, este es un signo claro de anemia por deficiencia de hierro. Una dieta rica en hierro combinada con una receta médica debe de tener estos mareos. Antojos Usted puede encontrarse con antojos repentinos e incontrolables. Estos antojos o deseos no son los caprichos de una mujer embarazada el dicho comer por dos no siempre es una realidad. Aunque la futura madre necesita vitaminas y una dieta equilibrada durante el embarazo, esto no justifica el doble de comida cuando está embarazada. Dolor abdominal. Al principio del embarazo, ocurren muchos cambios en el cuerpo de la mujer. El estómago está en el centro de muchas molestias en este momento crucial. Algunas serán propensas al estreñimiento, otras a la acidez estomacal. El vientre duro e hinchado también causa sensación de pesadez. No te preocupes, después de unas semanas todo estará bien. Este síntoma del embarazo es un clásico. Cambios en el estado de ánimo, sensibilidad a la superficie de la piel. Cuando se está embarazada, la producción de hormonas está en su punto máximo al principio del embarazo. La mujer embarazada puede sentirse invadida y abrumada por una tristeza injustificada, o por el contrario, ser invadida con una explosión de euforia. Esto puede parecer perturbador para quienes están a su alrededor, que se verán afectados por estos cambios de humor. Un poco de paciencia, tener un embarazo no es un evento trivial. Traer vida, hacer espacio en el cuerpo para sentir la vida en flor es un milagro que trastorna y desorganiza la fisiología de una mujer.